Los resultados de la aplicación del producto NSP. ¿Cómo se usaron los productos NSP para niños? Niño, 9 años. Lo que pasó, tuve una infección viral, gripe con neumonía, otitis, hubo tres cursos de antibióticos. A menudo se resfriaba. Perturba el estómago, se reduce el apetito. Se distrajo en la escuela. La atención no está concentrada. Por la mañana se ve cansado y pálido. Dificultad para dormir, insomnio por la noche, muy difícil levantarse por la mañana. El rendimiento se reduce drásticamente. El psicólogo de la escuela vio signos similares al síndrome de hiperactividad. Ella dijo, cambie urgentemente la dieta y comuníquese con los especialistas. Se hizo la prueba de hipotiroidismo. El hipotiroidismo no ha sido confirmado. La astenia se produjo después de una gripe grave con complicaciones. El endocrinólogo le recomendó zinc, selenio, yodo y magnesio. Yodo, durante el día, magnesio, para la cena. Cómo ayudar a un estudiante a tener menos resfriados, más fácil de recordar, de estar atento. Mantenimiento de la defensa. Ingredientes, zinc, selenio, vitaminas A, C, E, plantas que apoyan la inmunidad. Ginseng siberiano. Una larga tradición en aportar vitalidad y contrarrestar el cansancio. Por supuesto, apoyo inmunológico. Cúrcuma. Apoya el sistema inmunológico, así como el hígado y ayuda a mantener el buen funcionamiento de los pulmones y el tracto respiratorio superior. Tallos de espárragos medicinales, concentrado de bayas de acay, euterpe vegetal. Flores de brócoli, hoja de col vegetal, extracto de fruta de yesca lacada, fruta de alerce chino. Kelpo. El componente principal son las algas pardas, una rica fuente de yodo, oligoelementos, alginatos. Yodo, ¿por qué es tan importante para el cerebro? La Organización Mundial de la Salud informa sobre el yodo. La deficiencia de yodo es la principal causa de daño cerebral en la infancia. Esto conduce a un deterioro del desarrollo cognitivo y motor, lo que afecta el rendimiento escolar del niño. En la edad adulta, esto afecta la productividad y la capacidad de encontrar trabajo. Las personas con deficiencia de yodo pueden perder 15 puntos de coeficiente intelectual, y casi 50 millones de personas sufren algún grado de daño cerebral asociado con la deficiencia de yodo. ¿Hay suficiente yodo en los alimentos? A los niños rara vez les gustan los alimentos que contienen mucho yodo. La solución más simple, que el magnesio. Ingredientes clave, magnesio, ácido málico. ¿Qué pueden aportar a la salud del niño? Un montón de cosas. Energía, sueño saludable, serenidad, atención. También hemos añadido super omega 3. Científicos de todo el mundo están tratando de entender cómo corregir la hiperactividad y el déficit de atención de los niños. Los consejos efectivos, también están estos, cambia tu dieta. Eliminar el azúcar, la leche, la comida rápida de la dieta. ¿Qué tiene de malo la leche? Guión nada. Si la leche no es orgánica, esto significa que pueden entrar antibióticos y otras sustancias indeseables. La carga tóxica excesiva y la alergización no ayudan a que el cerebro de los niños funcione bien. ¿Qué hay de malo con el azúcar y las bebidas azucaradas? El escándalo de la tartracina es bien conocido. Es un colorante que se agrega a los jugos para bebés y otros alimentos preparados. La tartracina potencia la pérdida de zinc y otras sustancias importantes para el cerebro. Los colorantes alimentarios sintéticos tienen muchas más probabilidades de causar reacciones alérgicas que los naturales. La Administración de Drogas y Alimentos de E.U. encontró que aproximadamente 100.000 personas son hipersensibles a la tartracina. Se recomendó prohibir el uso de esta sustancia en medicamentos y limitar estrictamente el uso en alimentos. Enlace al artículo citado. Los riesgos y los efectos secundarios asociados con el uso incluyen, hiperactividad, rinitis, trastornos visuales y pueden ser cancerígenos, mutagénicos y teratogénicos. Es un factor en la irritabilidad, y la alteración del sueño en los niños. Enlace al artículo citado. Tras un nuevo estudio realizado en septiembre de 2007 en la Universidad de Southampton sobre los efectos de ciertos colorantes alimentarios en el comportamiento de los niños, el Parlamento Europeo decidió que cualquier alimento que contenga una de estas sustancias E-102, E-104, E-110, E-122 o E-124 debe etiquetarse de la siguiente manera, puede causar problemas de atención y comportamiento en los niños. En relación con benzoatos, E210, E215, se cree que la tartracina está involucrada en un gran porcentaje de casos de trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. E102 se utiliza en Europa como colorante alimentario. Pero volvamos a la leche. Hay una recomendación para eliminarlo de la dieta. ¿Qué hay a cambio? Calcio. Y definitivamente magnesio. ¿Cómo se organizó exactamente la recepción de los productos NSP? Por la mañana, para el desayuno, inmediatamente después de clorofila, uno de cada, super omega 3, lecitina, Kelp, Magnesio, Pro B11, Supercomplex. Cápsula protectora Fórmula 1 con un tent en pie antes del almuerzo. Calcium, una tableta, super omega 3, una cápsula para el almuerzo. Calcio, una tableta, magnesio, una cápsula. Lecitina, una cápsula para la cena. Cada producto, una cápsula por dosis. El número de recepciones depende de la compatibilidad de los productos. Se obtiene el total por día. Clorofila, una cucharadita con el estómago vacío. Super-Omega-3, dos cápsulas al día. Lecitina, dos cápsulas al día. Kelp. Con una cápsula para el desayuno, luego agregó otra cápsula, dos para el desayuno. Magnesio, dos cápsulas al día. Probio 11, una cápsula al día. Supercomplejo, una tableta por día. Fórmula protectora, una cápsula al día. Calcio, dos tabletas por día. ¿Cuánto dura cada paquete de producto? Clorofila, una cucharadita con el estómago vacío. Una cucharadita es de 5 mililitros, en un paquete guión 475 mililitros super omega 3, dos cápsulas al día. El paquete contiene 60 cápsulas, para un mes. Lecitina, dos cápsulas al día. El paquete contiene 170 cápsulas, para 85 días. Kelp, comenzó con una cápsula para el desayuno, luego agregó otra cápsula, dos para el desayuno. El paquete contiene 100 cápsulas, para 50 días. Magnesio, dos cápsulas al día. El paquete contiene 90 cápsulas para 45 días. Probio 11, una cápsula al día. El paquete contiene 90 cápsulas, para 3 meses. Supercomplex, una tableta por día. El paquete contiene 60 tabletas, para 2 meses. Fórmula protectora, una cápsula al día. El paquete contiene 120 cápsulas, para 4 meses. Calcio, 2 tabletas por día. El paquete contiene 150 tabletas. El paquete durará 75 días. ¿Qué más se agregó? Periódicamente, Perfect Eyes, 60 cápsulas, en lugar del Super Esto fue necesario cuando aumentó la carga de trabajo. Lúpulo y Valeriana con Pasiflora, 100 cápsulas, 2 cápsulas para la cena, beber durante una semana y descansar durante una semana. Aplicado durante aproximadamente dos meses, luego el sueño se volvió normal y sin lúpulo y valeriana con pasiflora. ¿Qué sucedió? Guión casi todos. Logró los siguientes objetivos. Menos resfriados, más fácil de recordar, estar concentrado y atento. Tuve un resfriado varias veces al año, no fue difícil, me recuperé rápidamente. ¿Por qué casi todo? Guión porque al final del año escolar. El niño fue seleccionado para el equipo de baloncesto de la escuela. Pasó todo el verano en compañía de atletas. Entrenado, ocupado. No se enfermó. Cuando comenzó la escuela, nuevamente cansado, sobrecargado, pero sin signos de astenia. Ella realiza bastante bien el programa escolar, para superar el esfuerzo físico. Se agregaron Everflexico en Sain Q10. La madre del niño agradece al NSP. Por un gran producto y por la salud del niño.